¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me acompaña en esta noche el doctor Humberto Morales. Eh, de verdad, me da mucho gusto que estés aquí, doctor. Les decía a los amigos de Instagram que lo rapté prácticamente antes de que se nos vuelva a ir, porque es un, un poblano en donde... La verdad, estamos muy orgullosos de que seas Puebla, ¿no? Porque eres pieza de exportación, bueno, prácticamente. Nadie es profeta en su tierra, eh nadie eso, es profeta eso hay que decirlo. Pero bueno, ya ves que la plaza de Puebla es una plaza difícil, ¿no? Porque es una plaza particularmente difícil. Particularmente compleja, pero bueno. Pero eres modesto, porque todos lo los puede. lugares que has ido, se te respeta y se te reconoce. Eso, sin lugar a dudas. Y, y sí lo tengo que mencionar. Muchas gracias. El tema de hoy va a estar bien bueno. A ver, porque... Eh, el doctor nos va a platicar eh, acerca de esta ideología humanista, ¿no? que eh, es lo que se pregona de la 4T, lo que está encabezando eh, Andrés Manuel López Obrador, que lo menciona mucho en su mañanera, sí. que es, es muy constante. ¿no? Y luego como que nosotros perdemos un poco eh, eh, esta brújula de ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es el humanismo mexicano? ¿No? Porque bueno, el humanismo... Bueno, eh, eh, eh, tiene siglos de existir, pero ¿a, ¿a qué se refiere con el humanismo mexicano? ¿No? Y bueno, también te, te comentaba, pues es que muchos de los críticos de Andrés Manuel dicen que el humanismo mexicano no es otra cosa más que el México de los 70s, no? Ese, ese México en donde solo una figura ¿no? es el peso, ¿no? el peso, el presidencialismo puro, ¿no? Y que, ¿a qué hora son? Pues las que, el, lo que, la hora que usted diga, señor presidente, ¿no? Y hay algunas cosas en donde sí se parecen. Porque eh, Andrés Manuel, nuestro presidente, sin lugar a dudas, va, ya va a poner a su, a su candidato para que lo suceda. Puede, eh, lo más seguro es que ponga gobernadores. Y bueno... O sea, eso es, eso es lo que se dice. ¿no? A ver, ¿cuál, cuál es el, el contexto? ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes, Humberto Morales? De pues mira, Erika, eh, te voy a hablar como historiador. Ok. ¿no? Eh, después te voy a hablar como abogado, pero primero te voy a hablar como historiador. Mira, eh, cuando el general Lázaro Cárdenas crea la ideología de un partido de masas, que es el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana de 1938, por primera vez le da un contenido ideológico a lo que había sido la llamada Revolución Mexicana, la exitosa, digamos, ¿no? la, uh -huh. la que viene después de la guerra civil, de la muerte de Madero, pasando por el carrancismo, el obregonismo, el callismo y finalmente el gobierno de, de Cárdenas, en el cual crea un ideario político, que es con lo que refunda el partido, el PNR se transforma en PRM y entonces crea lo que se conoce como la ideología del liberalismo social, ¿no? esta idea de que el partido de la revolución es el partido que va a velar por los intereses de los desposeídos, de los trabajadores, de los campesinos, por eso los vuelven sectores del partido, ¿no? se crea un partido de estado, y va a ser don Jesús Reyes Heroles el ideólogo más importante que tuvo esta etapa de la revolución cardenista, ...en los tiempos del apogeo del PRI en el poder... ...y Reyes Heroles como su gran ideólogo... ...Reyes Heroles viene siendo el constructor del de famoso IEPES... ...este instituto de capacitación que tuvo el PRI... ...que era la escuela de cuadros... ...en la cual se educó a los futuros gobernantes PRIistas... ...en la época en que el partido tenía el control absoluto del país... ...para defender esta ideología de liberalismo social... ...que no es otra cosa en resumen... ...más que la ideología de un Estado... ...capitalista, un Estado controlador de la economía... ...un Estado impulsor de un capitalismo liberal... ...pero con un cierto contenido social... ...es decir, donde los derechos económicos y sociales... ...del artículo 27 y 123, ¿no?... ...estarían supuestamente garantizados y la clase obrera y campesina, siempre y cuando sus sindicatos fueran fieles a la lógica del partido, pues tendrían toda clase de prestaciones y preventas. Este fue el modelo de ideología liberal, de liberalismo social, que prácticamente estuvo vigente hasta que el neoliberalismo de Carlos Salinas y de ahí hasta Calderón va a dar un giro para empezar a hablar de un Estado competitivo, de un Estado basado en las leyes del mercado, ¿no? este, este neoliberalismo en el cual el crecimiento debe de estar basado en la productividad de los factores y que los trabajadores deben de tener un medio de organización sindical, ya no paternalmente dependiendo de esta ideología de Estado. Con Andrés Manuel, lo que yo creo que está pasando es que su propuesta de humanismo, viene siendo eh, digamos el legado que él quiere dejar ¿no? al término de su gestión en el sentido de darle por primera vez un sentido ideológico a su proyecto de país porque Morena no tenía un discurso ideológico coherente o sea Morena surge como un partido en torno al presidente es un partido creado por Andrés Manuel para llegar al poder y en eso tuvo éxito uh -huh. el problema fue que cuando Andrés Manuel llegó al poder Morena se quedó un poco descalzo, porque siguió viviendo a la sombra de la imagen de Andrés Manuel. En lugar de separarse claro. como partido... Y es lo que está pasando ahorita. Todavía, claro. En vez de separarse como partido y Exacto. ser un partido moderno, con un ideario eh, político propio. Cosa que Morena no tuvo éxito en esa separación. Eh, hasta la fecha, si tú ves los discursos de gobernadores, de diputados, de senadores... Uh -huh que son de Morena, o que tienen la camiseta de Morena, uh -huh. no dejan de al, a, eh, sentirse aliados de Andrés Manuel, siguen tomándose uh -huh. la foto junto a él, uh -huh. aparecen junto a él, o hacen mención a su proyecto, es decir, Morena hoy es un frente, es un partido frente, como una vez lo dije aquí, ¿no? después de la elección que hicieron en julio, desaparece el partido ideológico, si es que alguna vez tuvo ideología. Y se convierte en un partido frente. Es un partido de frente para garantizar la sucesión presidencial. Que no es lo mismo que un partido de Estado. El PRI sí llegó a ser un partido de Estado. Porque el PRI creaba sus propios cuadros, educaba a sus cuadros. Y bajo la disciplina del partido, eh, provocaba que los cambios se dieran. Siempre cuidando esta idea de que el Estado paternalista, el Estado papá. El logro filantrópico del que hablaba Octavio uh -huh. Paz garantizaría la seguridad de los mexicanos ajá, comentaste que eh, Morena ahorita es un partido que está asegurando la sucesión es la idea esta es la idea, se va a lograr pues estamos ya a menos de sí, dos años de sí, esto. se va a lograr en la medida en que el partido frente Morena eh, no tenga fisuras graves en cuanto al proyecto del de presidente ¿Sí Es decir, Andrés Manuel tiene su proyecto que ya lo dio a conocer ahora, su decálogo del humanismo, que es la ideología del obro, obradorismo. ¡Ojo! No es la ideología de Morena, es la ideología del obradorismo. Ese es el proyecto obradorista, que está por verse si Morena lo va a adoptar realmente y lo va a defender en la sucesión presidencial. ¿Hay duda? Lo que pasa es que hay muchos Morenas. Y yo te puedo decir, por ejemplo, del, del, ...del proyecto humanista de Andrés Manuel... ...tú tienes que... ...básicamente él está hablando... ...de que hay que acabar con el clasismo... ...el racismo y la exclusión... ...¿qué significa acabar con el clasismo... ...el racismo y la exclusión en este país? Va de la mano de otra idea de él... ...que es que tiene que acortar las brechas... ...de la desigualdad... ...tiene que darle su lugar a los pueblos indígenas... ...en el sentido de que... ...se debe de respetar las diferencias el origen histórico de los pueblos, pero debemos de acabar, en pocas palabras, con la lucha de clases, ¿no? Es decir, tenemos que acabar uh -huh. con la división de clases y vernos todos como iguales. Pero para que eso suceda, una de dos, o nos vamos con una idea liberal, humanista liberal, que yo creo que es la de él, ¿no? De que el cambio va a ser gradual y por etapas, es decir, uh -huh. va a ser un cambio, hasta cierto punto impulsado desde arriba, con una revolución de conciencias que implica que poco a poco, de manera gradual, se van cortando las brechas y se va creando un lenguaje más de inclusión, que es la parte que yo le veo más fuerte a él. Y la otra sería un discurso más de izquierda, por eso te digo que hay varios morenas, depende de cuál estés, pero un discurso más hacia la izquierda de morena te diría que tú no puedes acabar con el clasismo, no puedes acabar con el racismo, no puedes acabar con la exclusión si sí, no hay una revolución económica contundente, es decir, donde haya eh, un, una igualdad de oportunidades y salarios y trabajos justos, bien remunerados, uh -huh. donde las brechas eh, económicas salariales desaparezcan. Para esto tiene que haber una redistribución radical de la riqueza. Esto que implica una reforma fiscal integral, que es algo que Andrés Manuel no va a hacer. No, André Manuel no habla de una reforma fiscal en su vida diario, él habla de combatir moralmente la evasión fiscal, es parte de su humanismo. Uh -huh. Bueno, eso lo ha logrado parcialmente, ha logrado que sus aliados, como Ricardo Salinas, Carlos Slim, el grupo Monterrey que lo apoya, y otros grupos, empiecen a pagar los impuestos que nunca ha pagado. Bueno, es parte de su humanismo, ¿no? Uh -huh. Señores de buena fe, quiero que ya lo haga porque hasta ahorita han estado en el pecado, ¿no? No lo han hecho. Ajá. entonces todos dijeron, no, pues sí tienes razón ya nos, ya nos pusiste el foco ya nos vieron como que estamos evasores bueno, vamos a empezar a pagar uh -huh. eso le ha salido bien pero no es suficiente, es decir para que el país pueda caminar en términos de acortar las brechas aumentar salarios eh, terminar con desigualdades tú tienes que redistribuir pero para redistribuir tienes que generar impuestos porque con los impuestos que tenemos hasta la fecha no es posible o sea, no hay manera de que tú redistribuyas más, a menos que tú recortes de arriba hacia abajo. Pero si tú recortas de arriba hacia abajo, ahuyentas la inversión, provocas una fuga de capitales. Los grupos de poder económico que están aliados con el presidente, pues evidentemente no les va a gustar. No, no, no van a ver que el negocio funcione. ¿no? Entonces ellos dicen, yo puedo repartir, pero para que yo no reparta como dice el presidente, tengo que ganar. Si me hay una ganancia, no reparto. Mejor me voy al extranjero, me voy a la bolsa de las Islas Calmar y adiós. Es ¿no? que eso también ya está pasando. ¿eh? Por eso, entonces, el humanismo de Adel Manuel es interesante desde el punto de vista de que por primera vez, a diferencia de Reyes de por eso digo que eh, el proyecto de Manuel se parece al de los 70s, pero no es el mismo. Sí hay parecidos, la forma parece la misma. Pero acuérdate que la historia nunca se repite, siempre se parece. Entonces, ni la marcha del domingo pasado se parece a la marcha de, jo de José López Portillo cuando defendió al perro con un peso, o un peso con un perro, ¿no? <risa> Ni se parece tampoco al ideario de Jesús Reyes Heroles, aunque pudiera parecerse en la forma. Uh -huh. Porque el con Reyes Heroles, y mis amigos los priistas, no me dejarán mentir, el proyecto de liberalismo social es un proyecto donde el Estado es asistencialista, el Estado otorga, el Estado protege, el Estado da, pero no resuelve la lucha de clases, ¿eh? uh -huh. no resuelve el problema de desigualdad, bueno, tan no lo resolvió que Andrés Manuel llegó al, al, al poder con un país profundamente desigual, uh -huh. con brechas de pobreza impresionantes. La pregunta es, ¿qué hizo el partido de Estado en 60 años de revolución? Un fracaso. Un fracaso. Eso está claro. Oye, pero también el compromiso para que la brecha precisamente de los pobres no, no, no, no sea mayor, eso también está, está fracasando, ya hay un millón más de pobres en este país. Claro, lo que pasa es que el millón de más eh, tiene que ver en parte por los estragos del COVID y en parte porque la política de redistribución Andrés Manuel atacó más a la pobreza extrema que a la pobreza extrema. Eh, digamos eh, media, media baja, es decir, Ajá. la clase media mexicana, una parte de la clase media mexicana está molesta con Andrés Manuel porque sienten que eh, sus ingresos no aumentaron, que empezaron a caer. Sí, la clase media, que es la que, claro, la pero que finalmente. El sí, el problema es que el dilema de Andrés Manuel es que sin aumentar los impuestos y cobrar lo que no pagaban los ricos Ajá. y ahorrar con su austeridad republicana una serie de gastos que antes eran terribles, le alcanza solamente para sacar de la pobreza extrema a los pobres extremos. Y en eso sí mejoró. Es decir, tú revisas las estadísticas de la Comisión de Salarios Mínimos, las del INEGI, las cruzas con la ENIG y con otras estadísticas publicadas, incluso de Coneval, que es un órgano autónomo, vas a ver que en cuanto a pobreza extrema, el aumento de los salarios mínimos reales sí fue efectivo. O sea, sí, sí empezó a sacar de la pobreza extrema a esa población. El problema es que la población de clase media-baja se estanca a su ingreso. Es decir, no logran pasar al otro umbral, ¿no? de media-media, a -media, uh -huh. por ejemplo. Y ese es el millón de pobres de los que tú hablas. ¿no? Hay muchos factores. La pandemia, eh, porque no le alcanza un presupuesto de esa naturaleza. Si tú no aumentas los salarios, de los, los impuestos, de manera progresiva, ¿no? es decir, a mayor cantidad de renta, mayor recaudación, es muy difícil que tú puedas redistribuir para que la cohorte demográfica de ingresos medios bajos pueda subir. Ahora, hay otro factor que ese lo ha cuidado mejor, Andrés Morales, y está en su ideario, en su humanismo, uh -huh. es esta idea de que México ya es un país que puede ser competitivo. ¿Qué quiso decir con eso? que con el desarrollo regional, con el nuevo desarrollismo que él propone, nacionalista, de ser autónomo, refinería propia, trenes de pasajeros otra vez propios, en, el aeropuerto, en los aeropuertos, pero... esa idea desarrollista nacionalista no es mala. El problema para la siguiente administración es, a ver, ¿cómo vamos a sostener un proyecto desarrollista para impulsar el mercado interno, para que los factores de la producción se vuelvan más competitivos, porque uh -huh. esa es una de las condiciones para que pueda repartir. Por ¿no? Si uno genera riqueza, claro. todos vamos a acabar siendo pobres, está claro, ¿no? Entonces Así tienes es. que generar riqueza, nos guste o no nos guste. Entonces, para generar esa riqueza en un desarrollo regional con estos proyectos nacionales, se requiere no solamente una inversión mayor, que incluso mucha de esa va a tener que ser extranjera sino que también tienes que cumplir con reglas internacionales que van a ser totalmente neoliberales eso no lo vas a poder evitar es decir vas a tener que jugar con las reglas del mercado con las reglas de la bolsa con las reglas del Fondo Monetario con las reglas del Banco Mundial y esos son organismos neoliberales que te van a decir a ver yo te presto yo te financio pero bajo las reglas del mercado claro. hay productividad de los factores y sí, no hay productividad no te presto hazlo como quieras entonces a ver esto okay. qué significa Significa que este humanismo que habla de mayor competitividad, de empresas nacionales, suena bien, pero en la próxima administración tendrá que llegar un bloque de economistas que digan sí está muy bien, pero tenemos que captar más ingreso, más recaudación, tenemos que generar condiciones de competitividad en el mercado interno con facilidades al capital extranjero para que nos puedan ayudar Aumentar la inversión y que los capitalistas nacionales se pongan la camiseta y estén dispuestos a arriesgar capital. Entonces, esto implica que las reglas del mercado neoliberal no van a desaparecer de la noche a la mañana. Van a tener que seguir vigentes. Es decir, este, este tipo de post neoliberalismo no va a desaparecer. Lo que se tiene que hacer es vigilar, que yo creo que es la idea de Andrés Manuel, vigilar que los que gobiernen México, los, los gobernantes, tengan el ojo bien vivo, con gente capaz, que sepa administrar y claro. sepa organizar la llegada de estos capitales en, en la expansión del mercado. De Híjole, Humberto, el tema es, pero para meterse súper profundo, a ver, la, la, la, la pregunta del millón es... Eh, Obviamente, este, este, este método de, de, de gobernanza necesita una segunda, tercera y cuarta parte como para, para, para que podamos sí, ver, sí para claro. vislumbrar algo, ¿no?, de, de estos propósitos. ¿En manos de quién está esto? ¿En manos de quién va a pasar? Si hoy fueran las elecciones, para nadie es un secreto que Morena arrasaría en este país. No, está claro. Lo dicen está todas las encuestas, claro. lo dicen, vaya, aún la alianza, sumados todos. Nada más falta MC, pero MC dijo que va, va solo, porque si no, sí sería algo competitivo entre partidos. Pero no hay eh, eh, ninguna eh, personalidad como para confrontar a todas las corcholatas que sí tiene el presidente. Sí, es no. decir, sí, está claro. En pocas palabras, el próximo presidente de la República va a venir de Morena. Sí, pero otra vez vamos a hacer una comparación histórica. Las a comparaciones ver. ya ves que son muy incómodas, ¿no? Siempre comparar a alguien con otro sí, bueno, siempre, suena siempre, feo, ¿no? Sí, siempre. Y en historia también suenan feas, pero a veces son, son ilustrativas. Muy ilustrativas. Mira, te voy a poner el caso del general Lázaro Cárdenas otra otro. vez, ¿no? Ya, ya que lo traje a colación por la cuestión del humanismo Ni ¿no? del partido de Estado. Eh, el general Cárdenas tuvo una disyuntiva en el, empezando el año del 39, entre dos tipos de candidatos presidenciales con los que él se tenía que decantar para la elección. Uno era un candidato más a la izquierda del PRM, que era el, el, el general Francisco J. Mújica, que había sido su fiel aliado de años y además también gobernador de Michoacán, como bueno. él, y que además era, desde el punto de vista ideológico, un agrarista convencido. Uh -huh. O sea, un agrarista que tiene una mirada que hoy llamaríamos de izquierda dentro del PRM, ¿no? eh, con un proyecto social cercano, no zapatista, pero sí coqueteaba fuertemente con algunas tesis del zapatismo. Eh, parecía que sí iba a ser su candidato, porque habían crecido prácticamente juntos y hasta cierto punto Mujik era como su mentor. Pero ¿qué pasó? Viene el conato que termina en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? la, la Blitzkrieg alemana, alemana la invasión de Varsovia en septiembre del 39. Pero ya los antecedentes anteriores le hacían ver al presidente que iba a haber una confrontación en la que México iba a tener un, un papel de neutral, pero con mucho cuidado. Creo que esa coyuntura geopolítica obligó en buena medida al presidente, además de una serie de conflictos con, la, con las burguesías regionales, sobre todo la burguesía del noreste, de Monterrey, por cierto, lo obliga a cambiar de decisión en el último momento y se decanta por el general Manuel Ávila Camacho. Que Ávila Camacho había sido jefe de él en las jornadas revolucionarias y que incluso tuvieron que ver con la muerte del general de, de presidente Carranza, pero no era realmente su gran amigo. Más bien, Cárdenas había sido subordinado de Ávila Camacho. Y al final se decanta por él, a pesar de que su gran amigo, mentor e ideólogo de la izquierda era Mújica. Y se decanta con él. Y al decantarse por Ávila Camacho, ¿qué pasó? El PRM termina siendo el PRI del 46 con Miguel Alemán Valdés, y la derechización del partido se volvió evidente. Es decir, con Ávila Camacho, el ideólogo del PRM, se vuelve un partido de centro-derecha. Que es el PRI que llega al poder en el 46. Uh -huh. Centro-derecha desde la lógica cardenista, ¿eh? a eso me refiero. A pesar de que Ávila Camacho no hubiera sido nunca el candidato del general Cárdenas. Fíjate nada más. Okay, sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que Andrés Manuel tiene una disyuntiva parecida. Es decir, eh, si vemos eh, el panorama interno, de la política interna, uh -huh. lo normal dentro del humanismo que él quiere llevar adelante es que la mirada de izquierda de ese humanismo pues lo tendría que llevar de lado a la mejor de Claudia Sheinbaum, que Así sería es. la más cargada a la izquierda dentro de lo que vendría a ser este bloque sí, amorfo más llamado Morel. Ajá, ¿no? más ortodoxa, más... No es tan ortodoxa, pero digamos está más al Sí, ¿no? Tiene más un ajá. sentido de proyecto social, lo que ha hecho en la Ciudad de México, uh -huh. lo que tú quieras. Y si nos vemos del lado de quienes están más cargados hacia la geopolítica internacional, con buenas alianzas, con ciertas derechas, tanto mexicanas como extranjeras, pues es Marcelo Ebrard. Así es. ¿No? Entonces, yo creo, hipótesis, a ver. ¿no? es que Andrés Morel va a tener, eh, al, fi al final de la recta va a tener dos veladoras, la más cargada a la izquierda y la más cargada al centro-derecha. ¿Y de qué va a depender la decisión? Va a depender de la presión geopolítica internacional. Por más que Andrés Morel nos diga que la política interior es el reflejo hacia la política exterior me temo que cuando se trata de una sucesión presidencial y más en tiempos de guerra porque uh -huh. estamos otra vez en el contexto de una guerra internacional sí. el, las relaciones con, con moscú eh, son complejas para todo el mundo de hecho ya hoy no ayer ya la unión europea está lanzando la bandera blanca a moscú ya quieren negociar con, con moscú eh, Biden hoy habló en la mañana de que él estaría dispuesto a hablar directamente con Putin para llegar a un arreglo. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que estamos ante una nueva guerra fría, en donde no hay vencedores, pero Moscú está demostrando que tiene un enorme músculo, más de lo que se pensaba, y que está obligando a negociar al mundo occidental porque el, el invierno ahí lo aguanta. Sí, claro, y, eh, más que los rusos. No, exacto, y Ucrania, sí. Ucrania está congelando, no tiene electricidad. Entonces, ¿cómo van a salvar a Ucrania? Pues se tienen que sentar a negociar, uh -huh. los varones de la guerra. ¿no? Pero esto, ¿cómo afecta a la selección muchísimo, para el Muchísimo, muchísimo, aunque no se vea. ¿Por qué? Porque México está metido en la encrucijada de la energía, de la transición energética, es uh -huh. decir... México importa gran parte de su gas natural de los Estados Unidos, que es el, es el que le ha salido más barato. ¿Qué significa esto? Eh, todo tu sistema de energía descansa fundamentalmente en el gas. Aunque ya empezamos la transición energética, esta no alcanza, como no le alcanza a ninguna parte del mundo, para prenderle la luz a todo el mundo. ¿Qué significa esto? Mientras tú dependas de la geopolítica del gas y de la negociación de los precios de los energéticos, y mientras tu petróleo empieza a bajar otra vez de precio porque las negociaciones se están dando, y Moscú sigue siendo el principal exportador de reservas de petróleo claro. para Europa y para Asia, claro. ¿qué pasa? Petróleo mexicano vuelve a bajar de precio, ya no tienes un superávit como el que tuviste en la pandemia, y tienes una inflación del 8%. ¿Cómo vas a frenar esa inflación? con precios a la baja necesitas renegociar tus precios del gas porque los costos del gas se te van a elevar mucho Ajá. si no hay una hábil negociación con tus inversionistas sobre todo americanos y canadienses ¿eso qué significa? el nuevo presidente de la república tiene que tener muy claro cómo va a negociar en ese, en ese, en ese ajedrez porque si se solo equivoca solo Marcelo podría hacerlo porque si se equivoca claro. todos los beneficios sociales de mi querido claro. se van a ir a dar Okay. Entonces, por eso no está tan fácil. Es decir, el corazoncito de André Manuel puede estar del lado izquierdo. Uh -huh. Pero la Claudia razón. Claudia Sheinbaum. Sí. Bueno, pues lo vimos en la marcha, casi sí. casi así como abrazándola de. Porque protegiéndola. Porque ha sido, ¿no? ¿no? sido su pupila. Claro. Él ha formado. Sí. La ha formado desde que era estudiante de la una. Nos queda esto. a todos, claro. Pero el problema, y aquí una vez más rompemos el famoso mito, de que se cree que en el dedo elector los presidentes, tanto los de ayer como Andrés Manuel, sí. eligen a su sucesor por capricho, no es cierto, eligen a sus sucesores por coyunturas que pueden ser internacionales o locales, y esto sucede desde el general Cárdenas, en eso sí no ha habido cambio, oh, es decir, okay. eh, mucha gente dice, no, es que Ávila Camacho puso a Miguel Alemán porque era su cuate, no, no, nomás era porque era su cuate, pues es que era el hombre de negocios, claro. o sea que le iba a meter billete a la industrialización del Golfo de México, y por qué llega Adolfo López o sea, podemos hacer ya. una breve historia de por qué llegan los que llegan, que no necesariamente eran los cuates que hubieran querido los presidentes anteriores. Claro, ¿Sí? es decir, esto, eh, eh, la sucesión, todavía hay mucho por hablarse, ¿Por sí, qué? Claro. porque no lo, lo que se ve ahorita... ¿No? No, no está como tan firme. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, que, que la, la elegida es Claudia Sheinbaum, Eso Vaya, es lo que se ve hoy. Sea quien sea, yo creo que es un candidato ganador, sea quien sea. Puede ser hasta sí. el secretario de Gobernación en última Ajá, instancia. Sí, claro. Pero yo creo que en términos de legado, o sea, de la que quiere dejar un legado. Eso me queda claro después de la marcha del domingo. Uh -huh. Quiere dejar un legado humanista, ¿no? Como ya lo expresó. Eh, ese legado es un legado liberal, es un legado socialdemócrata. Yo lo sigo viendo, a Andrés Manuel, en uh -huh. esa lógica, ¿no? Uh -huh. Es un legado post hasta cierto punto, ¿no? Muy bien. ¿Quién le va a garantizar que ese legado continúe? Claudia. No necesariamente. Es decir, el legado se lo tiene que garantizar el que vaya a quedar. Es decir, por el que se decante Andrés sí. Manuel, tiene que dejar bien amarrado en el partido, en el Morena, y en los gobernadores, porque ahora se gobierna otra vez con gobernadores, ¿no? Uh -huh. en esos 22 gobernadores, tiene que quedar claro que son ellos y el partido los que tienen que cuidar que ese ligado continúe, quede quien quede. Sea Claudia, sea Marcelo, sea Dan, uh -huh. etcétera, ¿no? ¿quién va a garantizar eso? los gobernadores y el partido porque de bueno, manera sí. se va a ir al rancho okay. sí. pero también tiene, tiene que, que le tienen que asegurar que todos estos cambios se puedan realmente realizar y solamente se pueden realizar con una visión ¿no? más internacionalista para, para... Sí, sí, en parte sí ahora aquí tenemos otro, un problema que tiene que ver con nuestra propia ingeniería constitucional y, y tiene que ver con la reforma político-electoral es otro eh, tema. Es otro tema. Sí. Eh, el problema que tenemos en México es que eh, tenemos buenos oradores en las cámaras, pero tenemos, eh. pero tenemos muy malos técnicos en, en ingeniería constitucional. Sí. Es increíble que un país que tiene un chorro de constitucionalistas escribiendo por todos lados, nadie se pone de acuerdo para decirle a los que legislan, qué cosas deberían haber hecho primero para ir haciendo los cambios a, a, a la Constitución. Te voy a poner el ejemplo de Chile, porque el ejemplo de Chile es lo que nos está pasando ahorita con la Reforma Electoral. Cuando se propuso hacer el referéndum en Chile para ver el, si se votaba o no un nuevo constituyente, que fue una convocatoria realmente popular, yo creo que lo que pasó en Chile cuando el pueblo se dio la calle a decir sí, Ajá. es algo Uf. que pocas veces hemos visto de, en de, el mundo. De, de popular en el mundo. Claro. Ahí se vio una soberanía popular realmente en acción. Sí. En, la, la en donde la sociedad salió. Salió, ejerció una opinión eh, y se cumplió. Fue un sí. Vale. sí, claro. Y se cumplió, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo te explicas que un sí para un constituyente termina con un no cuando se tiene que votar la bueno. constitución propuesta? Muy uh -huh. raro, ¿no? <risa> ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿No? Porque la gente dijo, sí, vámonos a un, vámonos a un nuevo constituyente. Pero Así cuando es. se redactó la constitución, salió más gente a votar, muchos de ellos no habían votado en la primera, y los que se van a votar en la segunda votaron mayoritariamente por el no y le echaron abajo. Uh -huh. un, un gran fracaso para una, eh, digamos, demostración popular de democracia. En mi opinión, lo que creo que pasó fue que los encargados de diseñar ...la Constitución chilena... ...que además la cargaron de una cantidad de artículos... ...yo creo que eran más de 400... ...una cosa bárbara... Ajá. ...que tenía cosas impresionantemente buenas... ...pero creo que cometieron una ruda ingeniería... ...¿cuál? ...metieron en el mismo tenor para votar... ...cambios... ...que eran importantes... ...que eran fundamentales para acabar con la herencia pinochetista... ...pero en esos cambios también metieron... ...otras propuestas que desde el punto de vista de la Iglesia, de la sociedad conservadora eh, chilena, no iban a pasar nunca, como por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? En uno de los artículos se legislaba el aborto, en la Constitución, y otros más, ¿no? Eh, la cuestión de la igualdad de, de, de preferencias sexuales, en fin. O sea, era una Constitución, desde el punto de vista social, muy avanzada, pero con capítulos que eran extremadamente polémicos para una sociedad conservadora como la chilena, y por eso se cayó. Porque como todo entró junto, o sea, tú tenías que votar por el sí o no, pues hubo un sector de la población que salió a votar y decía: No, es que esos artículos a mí no me parecen. Oye, pero estos están muy buenos, sí, pero como estos no me gustan, ¡pum! y la tiraron. Ajá. Y, y no pasó. Ajá. ¿Y qué? Y, ¿Y aquí nos está pasando lo mismo. Es decir, guardada la proporción, la propuesta del presidente de una reforma electoral tiene el grave problema de ingeniería constitucional de que mete en el mismo saco de la reforma transformar el INE de manera radical, sí. transformar al poder judicial electoral de manera radical, junto con una reforma que es mucho más fácil de negociar con la oposición, que es la reducción de los diputados, la reducción sí. de los senadores, el método de elección por listas, ¿no?, eh, el método de reducir también eh, regidores y a los diputados de los estados y que siga el mismo método de listas, de corregir desde el punto de vista procesal y administrativo la eh, atribución de los partidos para tener financiamiento solamente cuando van a estar en elecciones y no antes de redistribuir los tiempos eh, del estado para que los partidos lo usen como propaganda, es decir capítulos de la reforma que están en la iniciativa presidencial uh -huh. eran más fácil de negociar y votarlos en una reforma por separado y no tocar por ahora el tema del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial al cual se le pueden hacer las reformas secundarias uh -huh. que ahora es el plan B es ¿no? el plan B claro, uh -huh. pero pudimos haber tenido plan A con la otra parte que era más fácil de negociar con los partidos demasiado ¿Por qué? tarde ya bueno, porque, bueno, es tarde ahora, pero a ver, te voy a decir, ¿quién sabe? Habría que ver qué está pensando. Bueno, están retrasando todo, porque sí, no mejor, saben cuál es la salida. A lo mejor la salida, una vez se lo digo a, los, a mis amigos del Congreso, a mis compañeros de Morena que están en la Cámara de Diputados oye, oye, y senadores. A Ignacio que, le está lloviendo, ¿no? Bueno, bueno, porque lo están la, responsabilizando. Sí, bueno, pero de él, esto. él no es que sea el responsable. No, Yo bueno. creo que... Yo creo que él ya debe de estar en este momento cabildeando precisamente en que a lo mejor Por la reforma supuesto. tiene que ir partida en dos. Es decir, reformar constitucionalmente la parte que tiene que ver con la representación, uh -huh. con el sistema de listas de partido para las elecciones federales, estatales y locales, uh -huh. y el tema de los, los financiamientos y el tema de los tiempos para la propaganda de los partidos, que eso es más fácil negociarlo con la oposición. Y a lo mejor no tocar por ahora okay. la transformación radical del la idea. Ahora, hay una cosa rara. Eh, si yo fuera asesor del PRI o del PRD o del PAN, okay. yo lo primero que haría, viendo, viendo la iniciativa de André Manuel, es decirle a mi líder de bancada, espérate, la parte que proponen eh, reducir diputados y senadores y que las elecciones se hagan ponderadas por lista de partido le conviene más a la oposición que a Morena el, el mismo Pablo Gómez que fue el que hizo la, el proyecto reforma lo dio a entender en una entrevista que le dijo, dijo pero es que esta reforma va más allá de un mero tema electoral, es una reforma que lo que pretende es realmente provocar la pluralidad de representación de los partidos y tiene razón es decir si somos estrictos con la manera en que se está calculando cómo quedaría la distribución de los diputados y senadores bajo un modelo de listas únicas por partido, lo que está pasando es que para que un partido tenga mayoría calificada como Morena, realmente tiene que ganar elecciones territoriales, pero contundentemente. Si no lo logra, no puede obtener nunca la mayoría calificada. Y entonces, esta reforma favorece a los partidos grandes, lo que pasa es que a los chiquitos no los favorece. ¿Por qué? Porque un chiquito que no es competitivo desaparece en ese momento. Pero además claro. está bien. Está bien. Es Por una competencia supuesto. democrática. No Por tienes supuesto. nada que ofrecer al electorado, sí. ¿por vale. qué vamos a invertir en Exacto. ti? Exacto. Sáquese, ¿no? Venga mañana, toque la puerta y vemos, ¿no? Esta es una reforma que favorece a los partidos grandes, al uh -huh. PRI, -PAN y a Morena. ¿Esto en cuanto le afecta al presidente todo este desbarajuste? Esta falta, pues, evidente, de, de un convencimiento de una plática de, de, de un entenderse con con, eh, con la alianza ¿no? con, con los contrarios con eh, sus propios este, sus propios alfiles que no están ahorita resolviendo el problema, es decir ¿tú qué ves a futuro de, de esto que no se está solucionando y que se están dando puras cosas? Yo, yo lo que creo que va a pasar es que si sí. no logran destrabar los amigos que están negociando en las cámaras, en la Cámara de Diputados, por parte de Moreno. Pues es que ya está a Adán Augusto ahí también, sí, está claro, su propio Nacho Mier. Claro. claro, o sea, si ellos si ellos no logran destrabar este plan A y plan B, es decir, uh -huh. separar de la iniciativa la parte que yo creo que puede ser reformable constitucional y que ahí ponerles en la pizarra y al PRI, al PAN, a ver señores, este uh -huh. sistema de representación les conviene a ustedes. Porque tiene más oportunidades de tener más diputados y senadores competitivos. Uh -huh. O sea, tiene más chance de quitarle a Morena poder en pocas partes. Lo cual es cierto, ¿eh? si cualquiera que vea la ponderación, tal y como está la iniciativa, uh -huh. o sea, yo ya hice mis cuentas y para que Morena pueda realmente ser mayoría calificada, que es a lo que le tienen miedo los partidos de oposición, tiene que arrasar en territorios, porque ya no va a haber representación de partido, ya no va a haber plurinominal ahora, en, por lista de, de partido, todos los candidatos tienen que jugar en la elección es el pueblo el que los va a elegir entonces, Morena se la tiene que jugar va a tener que competir contra PRI, contra tal, contra independientes porque la idea es que haya candidatos independientes y cualquier cosa puede pasar, o sea, si Morena no logra convencer a un electorado molesto, nunca va a poder tener mayoría calificada eso le conviene a la oposición y entonces finalmente eh, el, el INE realmente no se va a tocar lo que pasa es que el miedo y es por donde se pasó lo mismo que en Chile en Chile salieron las derechas a decir el aborto nunca lo vamos a aceptar en la Constitución basta atrás, como si el tema del aborto hubiera sido todo el, el sistema nuevo Constitucional de Chile, pues no y en México pasa lo mismo el, el INE no se toca, a ver como si la reforma fuera el INE. No, la reforma tiene muchas cosas. Bueno, legaliza el voto electrónico. ¿Qué más queremos los mexicanos? Que para que ya no haya suspicacia de fraudes, pasemos al proceso de voto electrónico, que de esta manera disminuye la tentación del robo de urnas, y ah. lo que ya sabemos. Humberto, ¿tú qué crees que pase? Yo creo que lo que va a pasar es que si no se destraba en dos, en dos planos, A y B, lo que va a pasar es que el presidente va a lanzar una iniciativa nueva de reformas secundarias, o sea, su plan B. Y estas reformas secundarias van a ser de carácter procesal y administrativo en cuanto a eh, las prerrogativas de los partidos. Va a modificar la Constitución para que el voto electrónico se convierta en, en voto ley. Eso lo pueden hacer con la mayoría simple, no necesita mayoría calificada. Y si le alcanza, podría también, a lo mejor... Eh, meter algo en relación con eh, los tiempos de difusión de los partidos, el que el, el presupuesto se de una manera más eficiente. O sea, ese tipo de reformas sí las puedo hacer. ¿Será una victoria, por así decirlo, pues, de, de la alianza? Es, es una victoria eh, de la alianza chiquita, porque lo que va a pasar es que eh, va a haber mayor restricción para las prerrogativas de los partidos, eh, cosa que a eso a la oposición no le conviene, porque de por sí Morena renunció a su 50% de prerrogativas uh -huh. y hasta puso dinero para lo del COVID, ¿no? Morena dijo, yo tengo dinero ahí les va mi dinero. Pero eso eso no ha pasado. No, sí, Morena pues se, nada más lo dijo. No, sí se cortó el dedo, en mucho del presupuesto se cortó Ajá. el dedo, pues es el partido más rico del país ver, por supuesto. Y va a seguirlo siendo entonces, claro. ¿qué significa el que hay una reforma en la que a todo el mundo le le ajuste los billetes Moreno ya estaba acostumbrado a eso pero PRI no estaban acostumbrados van a perder ahí capacidad de maniobra entonces eh, yo creo que el plan B es una reforma, es una victoria pequeña más bien del presidente de la república como pasó con la reforma energética uh -huh. no pasó la ley constitucional pero sí pasó la reforma de la LIE que finalmente la corte se la validó es una pequeña victoria del presidente de la república ¿eh? ¿sería una victoria pírrica de la sí, alianza? De la alianza contra la reforma. Sí. Pues. sí si por lo que me estás pues, comentando. Pues en la medida que no, no permitieron que se tocara el INE. Si Ajá. lo entiendes. Pero en cuanto a, a la administración de los Pero partidos. Es una pequeña victoria al ejecutivo. Porque ahí quien va a seguir teniendo ventaja es Morena. De acuerdo. Eso es lo que yo creo. Como pasó con la reforma e e energética. Entonces. Claro. Yo creo que lo que va a pasar es que. Va a depender del nuevo presidente de la República, de, o sea, de, del cambio que viene el 24, que Morena tiene el reto de aprovechar su enorme ventaja que le va a dejar eh, a Andrés Manuel para decir, ok, me voy con la ley vieja, poste que ustedes no quisieron cambiarla, me voy a jugar la mayoría calificada En la elección del 24. Y entonces qué va a pasar? Morena puede quedar con mayoría calificada del 24, ¿eh? porque ya tiene 22 gobernadores. Y probablemente tenga dos más el próximo año. Entonces, imagínate una elección. Sí, el próximo año, ¿tú crees que sí? Estado no de México dejar, agarra el Estado de México. México Ya lo entregó la plaza del grupo del Mazo. Ya prácticamente ya, ya entregaron. Y Coahuila no es tan sencillo. Pero si suponemos que gana Coahuila. Y gana el Estado de México, el PRI se queda con cero. Sí. entonces pues ya no tiene operadores. Y el PAN tiene muy pocos operadores. Uh -huh. Imagínate una elección del 24. Con 24 gobernadores operando para que quede el que, el que vaya a quedar uh -huh. con no, un partido o sea, no, de masas ya. no se pueden quedar con la mayoría calificada eh? eso es lo que no está a la oposición, y entonces ahora sí van a ser como en la época del PRI yo no sé por qué se quejan de que Andrés Manuel quiere tener más poder pues si el PRI lo tuvo 60 años y lo echó a perder el PRI acuérdate que el PRI cuando tú eras niña o estudiante, qué hacían en los, en los congresos era nada más leer la, el decreto ley del presidente y todo el mundo levantaba la mano el presidente gobernaba con decretos leyes toda la vida desde Lázaro hasta mi querido Ernesto Cedillo que fue el primero que perdió la mayoría eh, relativa en el congreso del 97 fue el primero que se empezó a mochar el dedo pero de Lazarito, para este, Salinitas hicieron lo que se les pegó la gana eran levantadedos en el del congreso de la unión y la Cámara de Senadores, entonces, eso es lo que quieren evitar, pues la reforma que se propone en materia electoral, justamente está diseñada, para que eso no suceda, y si no la votan, van a dejar a Morena libre el 24, y si gana la mayoría calificada, pues les va a pasar lo que pasó con el PRI y el 60, va a llegar un presidente con un decreto ley, van a levantar la mano a esas mayorías, y tan, tan. ay no qué pesadilla ¿no? no bueno así es la democracia bueno ah, bueno bueno luego no, la democracia es el gobierno de la mayoría sí no es la voluntad general ya ya ya bueno entonces es cierto <risa> bueno. a ver vamos a esta parte bien importante que son ustedes a ver Exacto. Roberto Orea Lino García Nelson Galicia José Luis Ambrosio y, y Nelson nos comenta, saludos desde Soltepec, Puebla, muy atento, excelente plática de historia política. Dice, bien caería, dice, un buen café. Perdóname, nosotros... Ay, me oye, falta. sí, verdad. Ahorita Tienes hacemos razón. más. Ese comentario me pareció muy pertinente. Pero si sí hay buen café acá, sí, sí hay, ¿sí sí o, hay? o no, sí, sí, no, el café está impecable Ahí está, a la otra, el café pues, ahí impecable. te convidamos, Nelson. Fabián Pastrana, Edgar Salomón Escorza nos está viendo. Saludos, amigo Chava Gómez, Susi Flores Ortiz. Saludos, doctor Beto Morales. Excelente y muy precisa su opinión. Saludos. Tiene Susi. mucha razón en lo que dice. Saludos, Erika, por tu excelente programa con los mejores invitados. Sí, por supuesto, los mejores invitados. Ezequiel pues Cheque nos está viendo. Laura Cruz también. Susi vuelve a comentar. Pregunta, dice al doctor. Eh, eh, Beto considera que el obradorismo no ha sido adoptado por todos los integrantes en Morena y por ello vamos a una futura y pone entre paréntesis que ya está muy cerca separación del partido te está preguntando Susi Mira, yo desearía que el partido se separara del presidente de la república eso, pero eso ya no pasó eso le haría bien al partido y le haría bien a Andrés Manuel también, de hecho Andrés Manuel siempre quiso desde que llegó al poder, hace cuatro años, que Morena caminara por sí solo, uh -huh. era lo que realmente él quería, pero no se pudo, no se pudo y eso le, le ha pesado no, a él, no quiso también, no, yo creo que sí quiso, lo que pasa es que cuando se dio cuenta que no se iba a poder, no le quedó más remedio que hacer el plan B, que fue la elección para refundar a Morena en julio pasado, o sea, vámonos al partido de masas, uh -huh. donde hasta los menores de edad pudieron votar, para decir, vamos a refundar el partido, sí. como un partido que va a, a, a apuntalar el obradorismo y la asociación sí. presidencial, Ajá. fue una buena idea, no le quedó otra, yo no sé si era buena idea o no, yo que no le quedó otra al presidente, yeah. pero fue porque el partido no estuvo a la altura de lo que Andrés Manuel pedía como cambio verdadero, claro. ese es realmente el problema, ya, tú, tú puedes verlo, en sí. Morena han pasado cosas muy, muy raras, Sí. y yo soy militante y fundador del partido y te lo puedo decir, ha habido corrupción o sea, todo lo que André Manuel en su humanismo dice, no mentir, no robar y no engañar, perdóname, yo lo he visto en mi partido muchas veces ¿no? gente que no tiene nada que hacer ahí y que de repente ahora resulta que son y sí, claro. son obradoristas ¿no? gente que ha engañado gente que ha traicionado ¿no? gente que ha mentido ¿no? Y eso lo ve la gente de la calle, ¿eh? lo ve el señor de la esquina, el taxista. El Oye, morrero. pero habrá una separación del partido. Ojalá hubiera separación del partido. Es decir, Ajá. yo creo que el obradorismo es, un, es, un, es ya una ideología de, del propio presidente que quiere que trascienda. Lo ideal que sería, que si Morena quiere realmente apuntalar un cambio, a lo mejor tendría que adoptar el ideario, ¿no? Uh -huh. Eso está por verse. Eso todavía no lo tengo claro, ya. si lo va a adoptar okay. y si lo va a impulsar porque ese es el tema María Gómez Núñez, Teodoro Campos Laura Cruz, ¿qué debería hacer Morena para seguir en el poder el siguiente sexenio? El no, el, pues poder, va seguir, el, el ya poder va a seguir el va a seguir pero si realmente Morena quiere ser un partido con una visión ya no le llamemos de izquierda porque yo lo veo lejano de eso pero por lo menos humanista en la Ajá. lógica de Manuel ¿no? Sí. de acortar las brechas luchar por evitar la desigualdad de extrema Darle su lugar a los pueblos originarios, eh, respetar todo lo que son los postulados de género, este, seguir con la lógica de la doctrina pro homine y pro pro-persona de derechos humanos. Si todo eso lo quiere defender Morena, uh -huh. necesita depurarse como partido. O sea, tiene que ser un partido de militantes, dirigentes y gobernantes capaces y honestos. Si no tenemos honestidad y capacidad de la mano... No creo que lleguemos muy lejos. ¿Habrá fracturas dentro de Morena? Yo creo que sí va a haber. De hecho ya las está viendo, ¿no? Yo creo que hay, hay varios Morenas, se notan, ¿no? Este, sí. Y las fracturas van a seguir más fuertes cuando se sepa quién es el candidato presidencial. Es lógico. Va a haber Morenas que se van a bajar del carro y Morenas que van a continuar en el carro. Entonces, eh, al final de cuentas, el Morena que va a gobernar es el Morena que va a estar aliado del candidato presidencial. Y ahí es donde se va a reestructurar re todo. Ahora, lo normal en un partido político del siglo XXI, ¿verdad? Sería que el partido tuviera cuadros propios, dirigentes propios, y que independientemente de quién sea el candidato presidencial, claro. le exijan cumplir con un programa. Pero esto no va a pasar aquí. Claro. Porque todavía Morena es menor de edad. Morena va a depender del candidato. Fíjate qué curioso. Uh -huh. En eso sí, para que veas, sí. lo hemos cambiado. Esa sí. es la parte donde la tradición nos sigue ganando. Todavía Morena depende del hombre fuerte, de los hombres fuertes. Tú ves los gobernadores. Claro. Es decir, cuando Morena renuncia a ser un, un partido independiente con cuadros propios y se le entrega a los gobernadores el proceso de renovación, y que además son consejeros políticos del partido ahora, ¿eh? claro los 22 gobernadores de Morena, tienen un asiento en el consejo político, cosa que claro. no tenían antes, la pregunta es, ¿por qué están ahí? Bueno, es pues porque el partido fue incapaz de, de administrarse de manera independiente, entonces ahora resulta que los gobernadores palomean, sí. quienes pueden ser hasta dirigentes del partido, Ajá. entonces ahí sí tuvimos una regresión, Ajá. ahora esa regresión no es lo que Andrés Manuel hubiera querido eh yo estoy seguro que de manera ese tipo de modelo no lo hubiera deseado, pero no le quedó otro. A ver, ahora va la siguiente pregunta que es más que obvia. A ver, los gobernadores entonces van a poner gobernadores y te lo voy... Te... No, gobernadores no creo, no, no creo porque van a seguir la lógica tradicional. Los gobernadores van a esperar la señal del presidente de la república. O sea, quien gane la encuesta es la línea del presidente y de ahí se van a alinear todos es decir, los candidatos a gobernador van a estar decididos por candidato presidencial presidente de la república y la estructura de gobierno más cercana al presidente, es lo que yo creo que va a pasar, lo que los gobernadores van a poder hacer es negociar posiciones uh -huh. senadurías, diputaciones y a lo mejor alcaldías uh -huh. pero nada más Ok, entonces, para trasladarlo a Puebla y ser más directa en mi pregunta, o sea, el 24... ¿Estás segura mi... de lo que me vas a preguntar? Ah, por supuesto que estoy segura de lo que quiero preguntar. Es decir, eh, el gobernador, no, Luis Miguel Barbosa, no, del partido Morena, ¿va a poner gobernador? No creo. Yo creo que el gobernador ha hecho maniobras muy interesantes, en el sentido de que tiene la legitimidad para proponer posibles candidatos. Todos los gobernadores emanados de Morena tienen esa legitimidad, independientemente de que si te llevas o no te llevas, que si le cae mal a un grupo de Morena al otro, bueno, ¿vale? nos gusta o no nos guste, es un gobernador emanado de las filas del partido. Fin de la discusión. Entonces uh -huh. tiene legitimidad en ese aspecto, sí. Como gobernador, ahora con la reforma que hizo que el partido los incluyera como consejeros políticos, pues con mayor razón. Tiene un pie en el partido, ¿no? Porque así lo hicieron, así quisieron que fuera. Entonces, el gobernador tiene derecho a hacer sus propuestas. Oiga, pues yo tengo a Fulano, me gano a Sultano, y me gustaría mm. que fueran candidatos, ¿no? Y los lanza. De hecho, ya los estamos lanzando. Claro. Tiene derecho a disentir los que no le gustan, pero de ahí a que el gobernador pueda decidir quién va a ser su sucesor, yo lo veo muy difícil. Uh -huh. Yo creo que eso va a depender de el presidente de la República y del candidato presidencial que salga. Yo creo que esa estructura no va a cambiar. Entonces, lo que sí es que los gobernadores que hayan demostrado mayor peso en elecciones, y eso es lo que el gobernador de Puebla yo está midiendo, que Puebla Ajá. es un estado que aporta muchos votos, ¿no? bueno, con esos votos el gobernador sí puede sentarse a negociar en el Palacio Nacional y decir, a ver... Pues yo quisiera que eh, entraran estos cuadros aquí y aquí y acá okay. y muy probablemente va a poder meter mano en muchos de ellos. Pero volvemos a lo mismo, son los gobernadores los que están haciendo eso. Claro. El partido, claro, ¿El partido? son los el, grandes operadores. El partido queda en segundo término. El partido va a estar viendo quiénes van a ser los seleccionados desde arriba uh -huh. y cuando le digan estos son, ¿qué va a hacer el partido? Vámonos, o sea, vamos a apoyar, pero no es el partido el que está proponiendo. ...cuando la lógica de un partido moderno del siglo XXI... ...que era lo que se esperaba de Morena... ...era que Morena tuviera el control sobre sus candidatos... ...no los gobernantes... ...ni siquiera el presidente de la República... ...pero eso no se ha podido hacer. Así es... Alejandro Romero... ...Garra Puma Galicia nos está viendo... ...qué bueno que nos estás eh, sintonizando otra vez... ...ya hacía tiempo que no nos veías... Eh, ...Rafael Sánchez Soriano... ...Iribar eh, Ramírez también nos está viendo dice, yo quiero mi saludo, mira, ya me están reclamando, ahí va, ya lo di, Emilio Artemio Romero Luna, Susi Flores comenta, Morena es menor de edad, dice, muy bueno y lamentablemente es cierto, aún falta crecer, te está diciendo Susi, Javier Reyes Vázquez también nos está viendo. Ok, es decir, eh, en, en el caso de Puebla, entonces, yo sí te quiero hacer esta pregunta fuera de, de, de, de Morena, ¿no? Que es así como, ¿qué es tu especialidad? Porque tú estás allá adentro, ¿no? A ver, ¿tú cómo ves a los, a los contrarios aquí en, en la región del Estado? ¿Cómo ves al PAN con esta alianza muy posible, que yo creo que sí la va a armar finalmente con el PRI, con el PRD... El Movimiento Ciudadano ya dijo que no, posiblemente lleva un candidato, etcétera. ¿Cómo ves el escenario político-electoral de Puebla para el 24? Mira, Puebla históricamente ha tenido eh, una clase política muy torpe, en general. ¿eh? Uh -huh. Incluso desde que el PRI gobernaba Puebla a sus anchas, uh -huh. siempre tuvo una clase política en general torpe. Puebla ha tenido, Puebla se ha destacado más por tener cuadros de asesores buenos, o buenos dirigentes a nivel partidista, pero muy malos cuadros políticos de gobierno. Es una cosa rara el caso de Puebla. Eh, la verdad de las cosas yo creo que la clase política de oposición en Puebla es una clase política en general muy menor. Es decir, sus corcholatas son francamente deprimidas. Es decir, no tienen con qué... Ya sí, de plan. No, de plan. Se los digo abiertamente. Además, no escuchan consejos. A ver, yo aquí les he dicho varias cosas a la oposición. Para que saquen la pluma y anoten. Pero son soberbios y no quieren anotar. A ver, lo vuelvo a repetir. La reforma electoral en la parte que se refiere a el sistema de listas por partidos. Es algo que le conviene al PRI y al PAN. Pero son torpes, no ven. Uh -huh. En vez de que ellos se sienten a negociar con el presidente de la República directamente o con Nacho Mieri, con Armenta, que es el de la mesa directiva del Senado. Uh -huh. Y a ver, señores, no queremos que toquen el INE, pero ok, vamos a negociar ese sistema que ustedes proponen, porque ese sistema les conviene a ellos. ¿Qué, ¿Qué es en el fondo lo que yo creo que diseñó Pablo Gómez y los asesores del presidente? Yo no he hablado con Pablo Gómez, no... no. Si lo conozco, pero no tengo contacto con él. Pero que, quiero creer que en su mente pasó lo siguiente. La reforma está diseñada para que México en el futuro sea un país bipartidista. Uh -huh. Es decir, un partido fuerte, eh, nuestro partido republicano, que sería sí. Morena. ¿no? Sí, claro. Y un partido demócrata, que sería la coalición de todos estos chavos. En un solo partido. Sí, yo no me imagino. Y el de decir... PRI, la neta. O sea, al 100, demócrata, imagínate. Bueno, pero ¿no? bueno, en vaya sentido figurativo. Eh, vaya, ¿no? pero como no le queda de otra... No le queda de otra. Entonces eh. tendría que fusionarse y unirse en un solo bloque, en un solo partido. Ajá, ajá. En el fondo la reforma apunta a eso, a un México bipartidista. Que yo creo que a la largo, o a la corta a eso vamos a acabar. Porque, a ver, uh -huh. el PRI ya no tiene cuadros de recambio. No los tiene. No, no se ven en ningún lado. Para que venga Crueves Ruiz a decir en Puebla Que su gallo sí. es el alcalde del PAN sí. bueno, pues es que el PRI ya murió O sea, no, no, ya no tiene manejo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ¿Por no tienen con qué sí, claro. Entonces, claro, el PAN dice Ah, nosotros sí tenemos gallos Pues sí, sí tienen gallos Pero esos gallos por sí solos no ganan Porque además están peleados entre ellos Ajá. Terriblemente No voy a hablar de los demás porque no existe El PAN no existe, ¿no? Ajá, sí, toda no. la chiquillada Que está ahí, no, no existe PAN no, no, no, Y muy no ciudadano, que me disculpe, tampoco existe Entonces, ¿Qué va a pasar? No, existe, salvo en Monterrey, salvo en Nuevo León y, y, y Jalisco. Sí, sí, sí, sí. Y eso con Asegúnez están fuera de la jugada del resto del país. Entonces, okay. ¿qué pasa? Esta chiquillada tiene que entender que su soberbia los va a llevar a la extinción. Tienen que unirse en un solo frente, si de veras quieren competir. Uh -huh. Pero como sus gallos son débiles, o sea, son francamente impresentables la mayoría necesitan candidatos ciudadanos externos tienen que buscar a alguien de la calle ¿cómo ves a Eduardo Rivera? por ejemplo, ahorita que eh, no la senadora Claudia Ruiz Maciú lo que tú comentaste no, ahorita, pues, ¿no? a ver. que dijo que era el mejor gallo pues era Eduardo Rivera y a tiene ver. razón, porque es el más conocido y es el Claudia Ruiz Maciú quiere ser candidata presidencial por el PRI ya se aventó en una reunión del PRI y dijo, yo quiero junto con Beatriz Paredes. Imagínate, a alguien que quiere ser candidato presidencial por el PRI, que venga a Puebla a levantarle la mano al alcalde del Yunque, panista, para decir que es el candidato fuerte en Puebla. Uh -huh. O sea, si yo fuera militante del PRI, así de esos de hueso colorado, a la época de los 70s, ¿no? Uh -huh. Yo estaría en este momento tomándome un pomo en una cantina diciendo, esto no puede ser. <risa> claro. O sea, ¿qué pasó o sea, acá? Sí, claro. Bueno, es evidente la debacle del partido. O sea, el PRI es una debacle total. ¿no? Para que tengan que llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen que no tienen un cuadro decente en Puebla? Pues no, no lo tienen, la verdad, no lo tienen. Uh -huh. Los que pudieran ser sus cuadros decentes están en Morena. Sí. Y son los competitivos, todos ya les robaron la, la franquicia. Okay. El PAN es un partido que ha tenido líderes interesantes en el pasado, algunos de ellos notables, pero ahora no están en ningún lado. ¿No? Eh, los que están son pragmáticos, se cambian de camiseta cada rato, son más bien negociantes y no tienen eh, talante popular, están muy alejados, pero están mejor que los priistas, una cosa increíble, por lo menos el en pueblo. ¿no? Uh -huh. Entonces, quién les queda? Tienen que salir juntos con un solo candidato. Eduardo Rivera si ¿sí es competitivo para por, el 24, para la gobernatura, no sí. lo veo, lo, lo veo más. Como que podría amarrarse en el ayuntamiento, y eso sí termina bien, porque también no está muy claro, pero bueno, sí. si le mete ganas y demuestra que es un alcalde cambiador y lo que tú quieras, pues podría tener chances de amarrarse. ¿no? Porque Morena en la capital de Puebla, yo no lo veo, ¿eh? yo no veo a alguien de Morena serio, competitivo para la alcaldía en el 24. en Eso tienes razón. Morena perdió al área metropolitana de No solamente Puebla, perdió al área metropolitana. Sí, toda la Fue zona Un de voto de castigo sí. terrible, uh -huh. que nos pudo haber costado la guarnatura, eh, por uh -huh. cierto. Eh, y efectivamente, el área metropolitana Morena no ha tenido capacidad de recomposición. Uh -huh. Ahí tendría que tener eh, candidatos de mucho prestigio que van a tener que venir de arriba, porque yo no le veo a Morena de abajo. No. Que tenga propuestas coherentes. Estoy de acuerdo. Morena puede volver a perder el área metropolitana uh -huh. si no logra meter candidatos realmente ciudadanos. Es decir, Morena tiene que empezar a hacer sus propias propuestas de gente honesta, vuelvo a lo mismo, y que sea capaz. Porque el problema de la honestidad valiente es que... Es, puede ser valiente, pero si no hay capacidad junto con la honestidad, al cabo, todo se echa a perder. ¿Por qué? Porque tú necesitas un gobierno de gente honesta y leal, que es lo que Andrés Manuel construyó, pero Andrés Manuel no le dio tiempo de construir cuadros capaces. Ese fue el problema. Es decir, hay gente que le ha sido leal, eso está clarísimo, pero no necesariamente es la gente más capaz. Claro. El problema de recurrir a los capaces que no son leales es que te pueden sacar de la silla, que es lo que Andrés Manuel no iba a permitir. Claro. Entonces es un dilema para lo que viene, el país ya no puede experimentar solamente con honestos, uh -huh. valientes, se requieren honestos, valientes y capaces, claro. que, que sean sensatos, que armen cuadros de gente capaz, aunque no sean de Morena, pero que se comprometan a remangarse, y esa es, gente está en la sociedad civil. ¿Ves si están, a Morena si abriéndose aquí en no, la capital? La para, para, para ganar la área metropolitana, sí. yo creo que no le va a quedar otra, si no se abre, no me imagino cómo le va a hacer. Uh -huh. Tiene que abrirse, porque no tiene cuadros propios para estos, estos, uh -huh. estas alcaldías. No se deben gallos internos. Yo no le veo ninguno. No, ninguno. Yo no eh. le veo. No. no. Oye, le veo para el Estado, pero no. no ¿Y en el no. Estado? ¿A quién ves con esta posibilidad? O sea, bueno, ya hay varias corcholatas, ¿no? Para la gobernatura del Estado. Sí. Bueno, yo creo que los MIER, los primos, llevan la delantera. Sí, que ¿eh? se quieren mucho. No sé, si, no sé si se quieran o no, pero son primos no. y, y, y, y los dos tienen experiencia eh, han tenido una trayectoria política grande no y yo creo que ellos son los más competitivos o sea, uh -huh. ahí o sea, yo y Alejandro son los más competitivos, yo son los que veo en Puebla, con, con mayor empuje con mayor este, radio de acción, yo creo que en una encuesta son los dos finalistas, eso me uh -huh. queda claro muy por arriba de cualquier otra propuesta, me, me parece que eso es clarísimo. Eh, digo, puede haber sorpresas, no, hay, eh, hay destacados militantes de, del partido que, que no están en, en el cuchareo y que tienen también trayectorias, pero no sé si con el método de encuesta alcance en cambio ellos dos sí están posicionados, a su manera los Hoy dos, se pero comenta, están posicionados. Se comenta mucho que por la cercanía que tiene Ignacio con el presidente, no es su operador en el Congreso, etcétera, etcétera, eh, podría ser Nacho. Y eso tiene que ver mucho con una decisión de, del presidente, como como ya también tú mismo lo mencionaste. Es que va a pasar lo mismo, el, el método es el mismo, creo yo. El presidente va a decidir quiénes pueden ser candidatos en un estado en la coyuntura en la que ya haya un candidato presidencial y que calculen la capacidad de arrastre en votos que ese candidato le puede garantizar a la sucesión. Uh -huh. Eso es lo que va a definir finalmente quién va a ser su candidato. Es lo que yo creo. Uh -huh. Entonces, todavía es muy temprano para decidir si es A o B, ¿no? pero eso va, eso va a contar mucho a la hora de decidir, ¿sabes qué? pues va a B o va A ¿no? ¿pero ganaría Morena? no, no, eso está claro, ah, por supuesto okay. no, no, Morena el Estado lo gana pues, sin problema, el problema de Morena es el área metropolitana, es un área débil que tiene que trabajar eh, y el partido tendría que organizarse ¿no? o sea, porque mira, el gobernador va, va, va a intentar hacer sus propuestas, es normal eh, va a intentar decir, pues para las alcaldías de Cholula, San Andrés, San Pedro, eh, este, Puebla, San Martín y Atlisco, que sería, digamos, el área metropolitana, pues ahí te van mis propuestas, ¿no? Él va, él va a hacer las suyas, es lógico. La pregunta es: ¿Morena se va a quedar mirando? ¿O le va a proponer al gobernador corcholatas propias? Esa es la pregunta que yo le hago uh -huh. a mis compañeros vamos a mirar que nos digan que nos diga el gobernador estos son los mejores porque ustedes son incapaces de proponer a alguien mejor yo creo que o sí. el partido va a proponer eso es lo que está todavía incierto okay. y yo no digo con esto que lo que el gobernador proponga sea necesariamente malo ¿eh? Eh, el gobernador bien que mal pues hace su lucha uh -huh. o sea, él se ha declarado obradorista, va a hacer su marcha el domingo ¿vas a ir? Eh, no, no sé todavía no tengo muy claro si voy a ir o no, pero bueno, digamos, él está haciendo su, su chamba, ¿no?, Claro. su chamba política, a eso me refiero, ¿Sí? y por eso le da cierta legitimidad para decir yo quiero hacer mis propuestas, yo no lo veo mal que él tenga ese proyecto, pero la pregunta es, ¿y el partido?, porque el partido pues tiene dirigentes, ¿no?, hicieron un nuevo comité ejecutivo, y en un nuevo Consejo Público la pregunta es, ¿dónde está? Yo no los he visto sesionar. Yo tampoco, ¿eh? No he visto que llamen a la militancia. Ni un ni una posición. No he visto que llamen a la militancia. Sí, señores, convocamos una asamblea de militantes no, no. para decidir posibles candidaturas desde el gobierno del Estado hasta el municipio más pobre de Puebla. Cierto. No lo he visto y falta menos de dos años. Javier Reyes Vázquez nos está viendo. Claudia Monterrosas, muchas felicidades a mi querido maestro, te dice Alejandro Romero. Morena va a ganar el 24, de eso no hay duda. Pero, ¿el candidato será electo por el pueblo o el pueblo va a, a legitimar al ungido por AMLO? Te pregunta, bueno, eso ya lo, ya lo respondiste, ¿no? Porque hasta ahora... Las corcholatas, dice, están haciendo todo para agradarle más al presidente que al electorado. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí. En lo, las corcholatas, sí, en todos claro. lados del país, sí. lo que quieren es ganarse la confianza del presidente. Sí. Más que la del pueblo. Eso hay pues, que decirlo, que sí, es así. Sí, es cierto. Y yo veo lo mismo. Eh, la encrucijada de Manuel fue muy dura porque pues tuvo que pelear con muchas adversidades, ¿no? pandemias, crisis internacional, el problema de un partido que no creció lo suficiente para lo que él necesitaba. Entonces, yo siento que la decisión de Andrés Manuel de reforzar el poder en los gobernadores fue una acción de última salvación. Es decir, yo no creo que esa haya sido la idea original de él, ¿eh? uh -huh. pero no le quedó otra. Uh -huh. Dijo, ni modo, dijo, ni modo. Uh -huh. O sea, ¿cómo garantizo la sucesión? Pues con el apoyo de los, de los gobernadores. Lo siento mucho, mi querido Morena, uh -huh. pero ustedes se van a tener que subordinar a los gobernadores de donde gobierna Morena uh -huh. y negociar con cada gobernador las candidaturas. Yo creo que eso es algo que sí se decidió desde arriba y siento que fue la mejor salida que Andrés Morena encontró para garantizar una sucesión favorable. Sí, uh -huh. Emilio Artemio Romero dice, lo malo de nuestro país es que la base de los políticos está formado por políticos dinosaurios que llevan muchos años y con la experiencia y recursos se apropiaron del partido, simplemente creen que, ex que existe morena, dice, simplemente creen que exista morena, el gobernador del estado se burlaba en los inicios del partido y lo que se ve es de que va a entregar el Estado al partido, al partido del PAN. No, lo no que. Creo. Le va a entregar al. o sea, ajá, ya, ya, ya, ya, ya entendí el, el, lo que nos quiere decir Emilio. Que, o sea que en un principio el gobernador, como que, ¿no? tenía como que choques directos con, con Morena, incluso hasta con el propio presidente, y que, pues, su tirada es apoyar a última instancia al PAN. No, no creo. Yo creo que los gobernadores, no creo que, que el gobernador Barbosa sea la excepción, yo creo que los gobernadores de Morena van a procurar apoyar candidatos que les sean leales a ellos. Candidatos que respeten su salida como gobernadores. Eso es lo que ellos van a procurar. Candidatos de cierta lealtad, que no los traicionen cuando ellos tengan que decir adiós. Ajá. Uh -huh y con eso se van a dar por servidos. Tengo la impresión que va a ser así. Pero como ellos no van a poner a los gobernadores, va a ser el presidente, o la estructura de arriba de Morena, eh, los gobernadores necesitan que sus leales, sus, sus funcionarios leales y sus, y sus militantes leales que controlan el partido en cada estado, sí tengan ciertas posiciones estratégicas en, la, en, en el Congreso del Estado, en alcaldías es clave, Uh -huh. para que ellos puedan irse a su casita en paz. Uh -huh. Eso sí lo van a procurar. Suena lógico, ¿no? Suena lógico en esta dinámica de cómo se está manejando el poder. Muy bien. El problema de Morena es que estamos acostumbrados a ser oposición, pero cuando llegamos al poder, pues se nos olvida que dejamos de ser oposición para ser gestores y para ser resolver. Eh, digamos, encargados de resolver problemas sociales entonces, ¿qué pasa? no resolvemos problemas sociales eh, no combatimos la pobreza extrema no combatimos la corrupción como debería de ser seguimos contratando a nuestros cuates en lugar de los capaces esa no puede ser la culpa de Andrés Manuel claro. y no necesariamente es la culpa tampoco de los gobernadores ve, ve el caso del gobernador Barbosa ha tenido que cambiar más de 17 veces su gabinete claro. ¿por qué? pues porque él confía y cree que fulano y mengano me le van a ayudar y resulta que son un desastre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se alimentaron de cuadros de Morena? Es lo que hay que preguntar al partido. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Morena no le dijo al gobernador? Oye, espérame, yo te puedo proponer eh, funcionarios para tal y tal secretaría, ¿no? Claro. Yo no vi que Morena levantaba la mano y le dije al gobernador, oye, ahí te van tres, ahí te va una terna. Claro, claro. Dejaron que el gobernador escogiera a quien quisiera es muy fácil decirle ahorita a un gobernador A, B y C, oye, más no, es que este cuate pone a quien se le pega la gana y luego lo tiene que correr porque es un inepto y han secuestrado al partido, sí claro. lo han secuestrado pero porque la misma militancia está totalmente desorganizada y porque no ha tenido capacidad de, de gestionar desde abajo en pocas palabras, faltan liderazgos desde abajo y que puedan sentarse a la mesa de los gobernadores a decirle, a ver Señor, en este municipio estos son los gallos. Claro. Pero si eso no lo hace, pues te van a manotear claro. y te van a decir, que sí. Y va vale mi cuatro. Eh, Iribar y Vinarriaga Ramírez. Ahí sí lo dije bien, ¿verdad? Dice, próximos a renovación de cuatro consejeros electorales, incluido Murayama. Moreno de, eh, Morena designará a tres o cuatro de ellos, ¿es cierto? Con siete de 10 consejeros, tendrá control del INE con o sin reforma. Dice, como usted dice, maestro, lo más conveniente para la oposición es la reforma propuesta por el, el Ejecutivo. Es lo que te estaba mencionando. Sí, en la parte que se refiere a la, al sistema de representación política. En la parte de, de renovar al INE, me parece que la idea es buena del Ejecutivo, pero esa no le conviene a la oposición. Uh -huh. Esa sí no le conviene. O sea, el que se convierte en un INEC, ¿no? Un, un instituto de elecciones y consultas que es un modelo parecido al americano ¿eh? uh -huh. en realidad estamos más cerca del modelo americano de lo que nos imaginamos eh, este modelo de INEC y, y de un tribunal electoral único elegido por el pueblo que esto es algo que ya hacíamos en el siglo XIX ¿eh? por cierto este, por el poder judicial me refiero pero a ver eh, un, INE, un INEC y un tribunal electoral elegidos por el pueblo a propuesta de los tres poderes del estado eh, por supuesto que le conviene una democracia semidirecta, le conviene a la población le conviene uh -huh. pero a los partidos tradicionales claro que no les conviene porque les quitas el control de la cuota partidista con la que se fundó el INE, uh -huh. esa es la realidad vuelvo a lo mismo eh, el INE no va a desaparecer y nunca se propuso desaparecerlo se propone una nueva reforma como la que hizo Peña Nieto en la que ahí no vi que la gente marchara y dijera que no, el, el bueno, IFE no se toca. Bueno, no. la propuesta como tal es suprimir, es la palabra que utiliza. No, suprime el nombre de INE y le cambia por Instituto de Elecciones y Consultas. Pero, pero y le cambia, cambia el nombre. Sí, a ver, pero Peña Nieto le cambió el nombre al IFE, le puso mm. INE. A ver, a ver, Peña Nieto, con toda esta bola de arrastrados que fueron a la primera marcha a decir que el INE no se toca Peña Nieto se borró de todos. Compró a todos, incluyendo al PRD. Para ¿Todos decir? fueron arrastrados los que fueron? No, no todos. No, no, no, no <risa> quiero no, insultar no, no, a los ciudadanos que Ajá. se manifiestan. Sí, niveles. porque sí hubo ciudadanos que sí fueron ahí. No, por, por supuesto. No, no. Los no yo no me digo que no haya. El, está bien que acarreados. la gente marche. muy bien que la gente marche. De, los de todos lados, estoy de acuerdo. Los ciudadanos no tienen la culpa. Me Ajá. refiero a los que los lideran, ¿no? Ajá. Que son los mismos que cuando Peña Nieto desapareció el IFE. ¿m? y lo volvió INE, uh -huh. y desapareció los, okay. los institutos estatales electorales para convertirlos en OPLES, ok, sí, y le aplaudieron, cuando sí. eso fue un golpe a la estructura ciudadana del IFE, pero ya uh -huh. se les olvidó, o sea, el IFE no se toca, claro que se toca, Peña Nieto se, lo reventó completamente, y de ser un instituto federal, lo convirtió en un instituto nacional, que no es lo mismo, a ver, volvemos otra vez, ahora voy a hablarte uh -huh. como abogado, ¿Qué significa la diferencia entre nacional y federal? Esta es una república federal, no es una república departamental como Francia. ¿no? Aquí, si tú hablas de nacional, quiere decir que vas a crear órganos por encima de las potestades de los estados de la república, lo cual, en, en técnica constitucional estricta, es una invasión de atribuciones de los estados. ¿Por qué? Porque antes, con el IFE ciudadano, del que después Goldenberg fue a gritar diciendo que el INE no se toca o sea, a, él, a él lo patearon y le quitaron su IFE el IFE de Woldenberg era un IFE federal en donde cada estado tenía su instituto electoral y su tribunal electoral propio estatal en el cual se calificaban las elecciones estatales de manera autónoma y solamente las federales eran supervisadas por el IFE ¿verdad? Okay. eso es federalismo estricto era lógico de una república federal ¿qué es lo que hace Peña Nieto? ni él ni modo, no nos conviene un modelo así, nos conviene un modelo donde nosotros desde el centro vigilemos todos los estados porque hay elecciones en las que no nos conviene ¿verdad? entonces creas un instituto nacional electoral que invade las esferas estatales porque los OPLES se volvieron órganos inoperantes eran órganos que dictaminaban algo y lo tenían que remitir al INE okay. y el INE tenía la última tiene la última palabra la pregunta es, ¿para qué quieres un Ople? ¿Para gastar más dinero? Porque de no deciden, el que decide al final es el INE. Esa fue la invasión, destruyeron el IFE para crear su INE. Entonces, ¿qué es lo que hacen de manera? A ver, este INE es corrupto, no funciona, es demasiado costoso y los ople no sirven para nada. ¿Por qué no ciudadanizamos en serio? Ahora sí, el famoso INE, y lo vemos un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, porque eso es lo que debe de ser, y que lo elija el, el pueblo, papá, ¿Mm? que lo elijan los ciudadanos. Y entonces, ahora sí, son los ciudadanos que deciden ¿Y quién, quiénes ¿y lo forman. quién forma. va a checar? ¿Quién va a checar? Ese, ese mismo órgano. Ajá. Que, que los ciudadanos pero está complicado, ¿no? No, o sea, a ver, la idea va es Va a ser que, juez y parte, ¿no? Bueno, al principio tiene que ser juez y parte en la calificación, porque es un órgano fundacional, ¿sí? Pero la elección... Uh -huh ciudadana, va a tener que seguir las reglas de todas las elecciones, de tal manera que ahora los siete consejeros que se proponen, Ajá. reducir el número sí, lo que nos dice en proporción Iván. a la votación que obtienen, se nombra desde el presidente hasta el último vocal, esa es la idea y estos muchachos o muchachas elegidos ¿no? van a tener el control del proceso electoral en todo el país, con el tribunal electoral nuevo, porque a ver el Tribunal Electoral de hoy, el federal, Ajá. tiene duplicidades con el INE, porque el INE se entromete para calificar una elección y decidir si fue bueno o fue mal. A ver, ¿eso es un asunto jurisdiccional o no es jurisdiccional? Sí. ¿Para qué tienes el Tribunal Electoral? Para calificar. Ahí y, está, para eso está sí, el Tribunal. Sí, pero el INE tiene atribuciones que duplican las tareas del, del Tribunal Electoral. Entonces, la propuesta de Andrés Manuel es, no, a ver, el INE... Tiene que ser un órgano exclusivamente para vigilar las elecciones y todas las consultas relacionadas con la elección. Pero la calificación jurisdiccional no tiene por qué tener el INE, la tiene que tener solamente el Poder Judicial de la Federación. En este caso, un tribunal que queremos que lo vote el pueblo para evitar que se contamine de los partidos. Bueno, la propuesta es muy sensata. O sea, no es que esté tocando el INE para desaparecerlo. Lo está transformando en un INEC ciudadano, uh -huh. Uh -huh. si Peña Nieto hizo lo que hizo, y todos los que marcharon en aquel domingo ni se enteraron qué curioso corazón era marchar para decir el INE no se toca bueno, okay, buen punto eh, también nos está viendo um, Daniela Mier nos está viendo Mira. diputada, hola, saludos Daniela, saludos eh, Josep Alcocer, Rafael Sánchez Soriano, dice muy buen programa, dice, cada cuando sale, diario por semana no, pues diario, tenemos que chambearle diario, lo que le decía a Humberto. Pues aquí hay que remarle diario, ¿no? Si no, así es. Si no, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? No se a las 7 de la noche, aquí estamos. Eh, y eh, María Guzmán nos está viendo y Roberto Calzada también. Pues mi querido Humberto Morales, de verdad, un honor, un gusto, un placer aprender de ti. De yo, verdad. Gracias, Muchas gracias, señor. Yo gracias. sé que tú me estimas y por eso me dices todo. Ay, que no, eso. no es cierto, sí o no. Pero yo me, me, me, me llevo también por el escrutinio de los escuchas, ¿no? No, que, no, al no, el contrario, los, te preguntan. Ellos y eso son los jueces, ¿no? De lo supuesto. que estamos discutiendo acá, ¿no? Y tú no, nos das una muy buena orientada, ¿no? En toda esta eh, decisiones políticas que luego se divorcian de los ciudadanos. Y luego, Así de repente, es. ¿no? no los, los ciudadanos ya, ya no entendemos. ¿Qué significan ¿no? las decisiones tan importantes? Es que los ciudadanos no tomamos el control del debate público, ese es el problema. Exacto. Por eso nosotros con nuestro Observatorio Ciudadano de Cultura hemos hecho paneles de discusión. sí, claro. Pero no conozco otro órgano que lo haga. Es decir, sí, es un tiempo la Iberoamericana de Puebla tuvo cierto protagonismo, pero se apagó no sé qué les pasó Rivero que de repente desaparecieron sí cierto Porque, que, que fueron muy activistas no claro con y, discusiones y, con y sus observadores y publicaban todas sí, de repente como que se durmieron, sus... como, que, como que se durmieron no sé qué sí. pasó ahí Buen punto. Eh, uh -huh. me da pena decirlo pero en mi universidad que es la Autónoma de Puebla yo no veo debates ciudadanos fuertes no. organizados por la universidad eh. no. y eso llama la atención y ninguna otra universidad la UDLA parece que ya no existe sí. este uh -huh. Las está Ocas, parada, la UPAER está no sé a qué se dedica, este, o sí. sea, no la, las universidades no están gestionando el debate público claro. y los ciudadanos tampoco. Y si nosotros no hacemos labor de, de, de debate ciudadano, claro. pues vamos no, a estar lamentando de que siempre claro. van a ser los políticos los hagan o, o igual, ¿no? Vamos a marchas o participamos con verdades a medias, o no con toda la información, exactamente. y entonces eso es lo peligroso, Exactamente, ¿no? exactamente. Ernesto García Hernández dice, atentos a la temática, dice, saludos, Ernesto García Hernández nos está viendo, Roberto Calzada, saludos desde Zumpango, bonito programa, nos comenta, pues muchas gracias y saludos a Zumpango perfecto, pues excelente. Humberto Morales muchísimas gracias, gracias a Erika a la orden, muchas gracias por su compañía soy Erika Rivero, si le gustó este programa, pues compártalo, denle like y compartir, sigan nuestras redes sociales échate un clavado al portal de los conjurados, pasa una excelente noche, besitos, bye hasta luego me encuentro con la regidora eh, que hace un momento te echaste un discurso muy padre eh, Ivonne Gutiérrez y muy de corazón. A ver, yo por eso te quiero preguntar, en este día 25 de noviembre ¿qué significa para ti este eh, día de eliminación de la violencia contra las mujeres? Tanto en lo personal como regidora. Pues mira a mí en lo personal, sobre todo es un análisis de la situación que estamos viviendo.